Bienvenidos a este módulo dedicado al gestor RedWord. En esta primera unidad vamos a ver las características principales del gestor y cómo nos creamos una cuenta. Bueno, pues RedWord es un programa en línea suscrito por muchas universidades y centros de investigación hoy día. Es un completo gestor en línea que soluciona de forma sencilla y muy completa y segura la gestión de la bibliografía, su principal virtud es que tiene un muy buen control de autoridades que va a permitir la seguridad en la salida de las citas de forma normalizada. Lo distribuye ProQuest y funciona desde el año 2001. ...con una suscripción de acceso a Internet... ...aunque en la nueva versión de RedWord 2.0... Nos, ...nos permite trabajar sin estar, estar... ...con acceso a Internet... ...sin estar en línea. Su... ...pertenece a la nueva generación de gestores en el sentido de que es en línea y sobre todo en la, la nueva versión 2.0 bueno pues podríamos decir que sí que pertenece a la nueva generación de gestores pero su estructura tiene poco que ver con los gestores en abierto que hemos visto Mendeley o Zotero sino que es mucho más parecida en su forma de trabajar a los gestores clásicos que se instalan en el ordenador, ProSight y en Node. Eh, tiene un magnífico control de autoridades, como has dicho, genera índices por cada término, así como funcionalidades singulares de este gestor, tiene un lector RSS, permite la sindicación a partir del de módulo refser para compartir carpetas con otra, otras personas, un profesor con sus alumnos, por ejemplo, o, o para trabajar en grupo. Y vamos ya a crearnos una cuenta y ver cómo sería. Tenemos dos maneras de crearnos una cuenta. Una, desde la web de la institución generalmente suele estar el acceso desde la web de la biblioteca o bien desde la página de RedWord y nos permitiría también probar este programa con una prueba de 30 días entonces para entrar en el programa siempre voy a tener que poner mi nombre de usuario y contraseña vamos a ver cómo sería la creación de la, una cuenta las dos formas desde desde una universidad iríamos a la web de la biblioteca en cada universidad en cada biblioteca el acceso al programa estará en un lugar en el caso de la universidad Complutense, dios, pero por ejemplo en este momento pues está en investigación luego apoyo la docencia de investigación publicar, citar gestores bibliográficos al pinchar aquí si estoy fuera del campus me pediría el nombre de usuario y contraseña como para acceder a una base de datos o revista electrónica una vez que estoy aquí para registrarme ya me va a claro estoy identificado como que estoy entrando desde la página de la Complutense le diría que registrarse y crear una cuenta crear una cuenta en la universidad Complutense me dice que si no es mi institución pero como supongamos que sí que lo es pues ya rellenamos todos estos campos y nos registramos vamos pasando páginas hasta el final del registro la otra forma de registro es desde la página de Redworks esta es la página principal ww-redword.com. aquí podemos de paso ver que hay una serie de guías y tutoriales al programa el programa se puede tiene interfaz en muchas lenguas y desde login puedo, puedo crearme una cuenta Ahora, en este caso tengo que salir porque había entrado antes para enseñarlo desde aquí Registrarse y crear una nueva cuenta. Me dice que me, pues, me, si me puedo, me quiero crear una prueba de 30 días o si conozco el código de grupo de mi institución. Ya lo ha identificado. Ya pondría mi dirección de correo electrónico y seguiría el registro. Bueno, pues una vez que ya me he registrado, accede, de, siempre accedería o bien desde la página de, de la institución o desde aquí. Me dice que si quiero, me permite tener la misma sesión abierta eh, durante 15 días. Esa es una opción. Y ya accedemos al programa. Que vamos a ir viendo paso a paso toda, cada una de las funciones para... Importar, exportar referencias, crearnos bibliografía, es escribir un artículo en las siguientes unidades de este módulo. Gracias.